Saludos a todos. Perdón, perdón, fue por accidente. No. Bueno, bueno, contacto. bueno. Dijimos que vamos a saludar diferente, ¿no? Señoras, señores, bienvenidos oh. al show más deplorable de internet. Listo. Eh, comencemos, comencemos. ¡Jato! 10, espera, 11, na, 12, es que no cogí 12. Nada. espera, espera, espera, espera, espera. No cogí nada, espera. Listo, ya tú. Sale. No, no me de van a encontrar nunca. Deben estar todos en la nube del Choto. En. Ah, ya sé dónde está Fantom. Ya sé dónde está Phantom. Acabo de ver a Maxi, si estás afuera con los árboles. Sí, yo también. No me ves, todavía? Es verdad, yo también Concha. lo veo por el F5. Oye, oye, no no ¿Cómo es posible? Están está arriba, está arriba de la casa. No, ya no. ¿Dónde está? <risa> yo no veo a nadie.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 Samarita, sí, no. no, no me llames, no me no no me llames, no viva, viva, ah, no me no me no me no no viva, viva! viva ¿Está ¿Está escuela, okay. <risa> no me <risa> okay. ¡Vamos, Maxi! Ah, ¡No puedo ver, boludo! Ahora ¡Pero para ya tú! Bueno, está bien, vamos, vamos, vamos suelo. ¡Sigamos a Pato, sigamos a Pato! ¡Sigamos a Pato! ¡Vente, vente, vente! ¡Concha de la puta, la puta madre! ¡Pero tranquilo! ¡Gracias! Ya, tú, pero ya... Es posible volver pasar eso ¡Pero tranquilo! ¡Pero! pero, pero, pero, pero, pero ¡Ah, desde ¡Ya, desde ya fue, me largo! ¡Madre, deja de tirar cosas artificiales de la puta que te parió! ¡Metro! ¡Metro! fue, me ¿Pero qué está pasando? ¿Pero dónde está el club ¡No! ¡El mamá! Lance cohetes, no lance cohetes, Pero ya ¿cuhetes? tú ponte el chaleco no, no, no, no. rojo. Yo creo que. Yo creo que para que sea más divertido <tose> deberíamos esconder el. el, el ¡Estoy saliendo, saliendo, saliendo, saliendo, estoy saliendo, estoy saliendo! ¡Estoy saliendo, ¡No! ¡Carro, carro, Murieras gil, gil Oh, no, no, no, no, me va a caer, me va a caer, me va a caer No, no, caer. me voy a caer oh muertos Cambias el chaleco te mato sí ya me lo pago Pero, ya tú ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuánto? Si se me buguea el juego ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, aquí pular. está Aquí está, aquí está ¿Ah, Ahí está sí. No, no se ven los nombres, yo no los veo yo tampoco Ninguno lo tiene ¡¿Quién, ¿Quién, ¿quién que la va?! ¡Ah, ya la, vi, ya, la, ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡No! ¡Ya la maté, yo la mate! Maté, yo, yo la mate! ¡Ya ah, la ah, mate! ¡Ya la mate! ¡Ah! Bueno, ah, vamos al selector. No, no ¿a ah, cual. Me hacen por favor, porque no, no me... Bueno, bueno, bueno, voy yo, voy yo Te estás matando solo! Mira, están los cohetes ¡Pero lánzalos! ¡Me estoy matando! ¡Au, au! ¡Ya lancé! A ver, otra vez Como 20! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vamos en el sótano! Vení, Metro! A ver. Muerto! Chao! vamos. Vale, Rex, bien raro. ¿Cuánto no estás? Aquí matando ya tú. corre! ¡Samara, corre! Te dije que corras inútil. ¡No, no! ¡Samara, corre! No, se me sacó, pará. No puedo creer, me bugué entre un bloque. Samara corre, corre, Samara, Samara, corre ¿Pero para dónde? Ven, ven, Samara, ¿Cómo? Samara ven ven, ven, ven Voy, voy, voy Vamos a prender la máquina no, más laguera de este mapa ah. Dale, dale, dale ¿Pero dónde están? Que, que yo tengo miedo. Ah, no. tengo, tengo miedo ¡No! Tengo miedo Samara. Pero dale, vení Él era la única. Pero qué, qué, ¿Qué es eso C panto, panto, hagamos los tratos hagamos los... Te digo dónde está, te digo dónde está meteorito pero si llámate a meteoro... Yo tengo... <risas> ¿Sí? <¿¡Toma> de... <hidrisa> sí. Entonces, ¿quién queda? Ustedes dos. ¿quién no, queda? No. Ustedes dos y chamitobo. Corre, corre. Pero muérete. <muchas> ¡Ah! Me acabo de caer de la silla, ayuda. Ah, pues levántate. ¡Eso, ya tú. No. ¡Ah, uh! no, no, no, no, no, no, no, no, Ah, la bestia. Está anorcando a nadie. ¿Por qué lo matas? Qué? ¿Qué Yo lugar? siento que ya no está en la casa. Yo siento que no, que no estoy en la casa tampoco. ¡Ah! Ya sé tres? dónde está. Ven aquí. Ver no, aquí. Voy no voy a salir más en tu canal. No voy a salir más en tu canal, no Yo voy, <risa> Yo también, pero <risa> ¡Uh, lo intenté corre, y no tú, funciona. Corre, corre, corre, ya tú, ¿Tú? <risa> <risa> ya tú, <risa> ya tú, tú? ¿tú <risa> mira, mira arriba. Mira arriba. Mira Están FPS, espérate, sí, ya voy, voy, voy, voy, voy. Voy por ahí, voy por ahí. Están FPS. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya se calmó, ya se calmó. Ahí está, ya ahí no. se calmó, se calmó. No, no, se ha calmado, ahí está, no, no, no, no, está, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, voy no, voy la Amado no, te oye este wey Ay, se fue <ríe> <ríe> <ríe> Tranquilo, tranquilo <ríe> Fathom, tranquilo, corre Fathom <ríe> <ríe> Hola. <ríe> Hola Muérete, muérete, muérete Literal, confío más en un hacha que en una espada un hacha de mi diamante me da y te voy a ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¿Y, chato, ¿Y yo qué? ¿A mí no me buscan? Estoy aburrida ¡Pero busquen sí, a esa barra. ¿Pero quién es él? No, no. ¡Ah! ¡Era Metro! ¡Me rompieron! ¡Me rompieron! A ver, a ver, a ver, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, me Bueno, trollero. <risa> trollero me paso. Tanto me A ver, Es que están muy cerca ¿Eh? mío. ¿Cómo es posible que no me vean? ¿Tú lo ves? Estoy por las bibliotecas. <risa> Si sí. se sí, escuchó que se le haya apagado el teléfono Bueno, jamás me van a encontrar <ríe> Ay no, puede ser, ¿cómo es posible que no me vean? Porque estoy justo al lado suyo, ¿Tú estoy a mi ladito Sí, mejor vayan por Samara Oh my god Me tiro, me tiro, ven el spawn, ven el spawn, ven el spawn, ven el spawn Pero no está en la llamada Ahí sí Samara, necesito que me salves ¿Yo? Sí, sálvame, por favor ¿Cómo te salvo? Eh, salvándome ¡Ay, no, qué gracioso! ¿Pero cómo te salvo, Posta? hazte TP hacia mí, entonces ¿Ya tú? ¿Dónde estoy? ¡Es que son tan malos! ¿Por qué son tan malos? aquí veces ¿Ya tú? ¿Dónde estoy? Samara, aquí no te encuentra nadie ¡Samapita! Es? ¿Cómo estás? ¡Samara! No, yo no. Te, ¡Samara! Yo no te Samara, te conozco, ¡Samara! ¡Yo no te conozco! Yo no, yo no conozco ninguna Samara Samara, no Samara. No conozco ninguna ¡Samara! ¡Samara! ¡Yo no conozco ninguna Samara! ¡Dije! ¿Por qué esta cosa no nada más rápido? ¡Samara! ¡Samarita! No, no ¡Samara! ¿Qué? Tú me hubieras dicho siempre la verdad. Verdad. Cuando te llamas. Sí, Hace mucho tiempo. ¿Te estás en el agua, verdad? ¿Me Phantom Game? No, no estoy en el agua. ¡Qué Ya te encontré en el ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay, cerdo! ¿Cómo? Eh, es que no tengo un inválido en mi po. Eh, <risa> dos. ¿Qué hay? ¿Cómo que dos? Oh, te dijo manca. <risa> la cerrada <dañada. risa> la 3 de 14. No vale, me lo puedo. Sí, se lo regaló. Ay, ah, ah, Te a meter la otra vez la cerrada miada. <risa> es que <risa> no mames. ¿Pero dónde está? Pues tengo no me lo he cruzado Está de... en el mar, está en el mar el cerdo quién es pendejo? ¿Quién está por donde estoy yo? Creo que soy la más manca, me cago en tu vida <risa> oye, oye, oye, oye, chavales, chavales, chavales, aquí, aquí, aquí Por allá, por allá Uy, pues ya se te fue hace cuatro años ¿Pero cuánto en serio Prepárate para darle unos buenos espacios, prepárate para darle unos buenos espacios y se llega a transportar para allá Oh, no, espérate, espérate, espérate, ponte en una caída libre, ponte en una caída libre Eso, voy a ponerme en una caída libre Pero primero tengo que llegar a una ¡Adiós! de que eres? ¿Tú crees que te vas a escapar muy fácil o qué? Uh, ponte en una caída libre, ponte, una caída, ponte en una caída libre Y después de que estés en una caída libre, ponte en la esquina más este y dale chip Quédate ahí un buen rato para que cuando se haga te pam no voy a decir cuando esté, ¿vale? Porque si no es como que ya saben Sí, pero mejor para que no se haga TP de la cerda Pero puede ser el TP otro ¿Qué te hizo TP? ¡Hola! Ay, no, Samara, ¿es en serio? Pero si todavía no he llegado. Nah, ya me voy, se ven Cuidado, <risa> adiós Se ven Nos vemos Now the boy, known as Goku, is on his own and has become the sole guardian of his grandfather's most mystical possession, his Dragon Ball.